Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, continuamos con los mandamientos del Space Frame para realizar un chasis tridimensional con una alta rigidez torsional que nos permita emplear eh, amortiguación. Eh, el tercer mandamiento, la tercera norma es eh, que debemos de triangular las estructuras de nuestro chasis. ¿Qué es triangular? Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillísimo. Yo tengo aquí cuatro maderitas que unido simplemente con unos, con unos clavos. Imaginad que esto es una... Va a una zona de nuestro chasis. ¿vale? Y nosotros ejercemos un esfuerzo sobre uno de los tubos y lo intentamos resistir con el otro. Imaginemos que estos son tubos. Yo aprieto aquí y, el, o si os dais cuenta, el rectángulo este se me está deformando en algo parecido a un, a un rombo. Lo estoy sujetando con unos clavitos. ¿no? Las estructuras de cuatro lados o más lados son fácilmente deformables bajo cargas externas. Muy bien. Pues aquí tengo otra estructura exactamente igual, pero en medio de un cuadrado es un triángulo, ¿vale? De nuevo unido con unos clavitos. Imaginemos que esto es una parte de nuestro chasis y que yo quiero deformarla. Sujeto de aquí e intento apretar en cualquier punto del triángulo. ¿Os dais cuenta que es imposible deformarla? ¿Por qué? para yo producir una deformación en este triángulo necesariamente tengo que comprimir o extender alguno de estos lados. No puedo deformarlo, no puedo cambiarle de forma. El triángulo es una forma estable por sí misma. Empleando el mismo material, simplemente utilizando una forma triangular en vez de una forma cuadrada o rectangular, estamos aumentando muchísimo la rigidez de nuestro chasis. Si nosotros quisiésemos llevar a las tres dimensiones esta forma triangular, lo que obtendríamos sería un tetraedro. Si esto lo ponemos en una base y ponemos tres lados aquí, que también se encuentran en un vértice, tenemos una pirámide cuyos cuatro lados son cuatro triángulos. Y esa es la forma más estable que existe en la naturaleza, la forma, geométricamente la más estable. Todos sabemos que el diamante es el mineral más duro de la naturaleza. Eh, es que su estructura cristalina es precisamente tetraedros de carbono enlazados unos con otros. Si os dais cuenta, al final son con un conjunto eh, muy grande de triángulos enlazados, de tal manera que para deformar cualquiera de ellos tenemos que encoger o alargar cualquiera de sus lados, pero no podemos deformarlo como un rectángulo. Y aquí viene la tercera norma, tenemos que triangular nuestro chasis, transformar nuestros cuadrados en triángulos. Claro, diríamos, oye, perdona, pero es que yo para hacer un chasis necesito poner rectángulos, no triángulos, ¿cómo lo puedo hacer? Pues la forma más sencilla y más efectiva es coger nuestro rectángulo y añadirle un larguero en diagonal. De esa manera no tenemos ya un rectángulo, sino que tenemos dos triángulos que comparten este lado común. De tal manera que hará yo para deformar este mismo rectángulo, que de nuevo está sujeto con clavos, Ahora no lo puedo deformar. Si os dais cuenta, yo para comprimir, para deformar este rectángulo, tendría que comprimir o extender este, esta línea diagonal, este brazo diagonal. Si lo quiero deformar de esta manera, tendría que comprimirlo. Si quisiera mmm, deformarlo en, de esta manera, tendría que estirarlo. Y como ya hemos dicho que los tubos son exponencialmente más resistentes a compresión o a tracción, a extensión que a flexión. Hemos aumentado muchísimo la rigidez de nuestro chasis simplemente añadiéndole un tubo diagonal que nos transforme nuestro rectángulo en un triángulo. En un space frame bien construido, en un chasis tridimensional bien construido, deberíamos de ser capaz de, en teoría, sustituir nuestras soldaduras, nuestras uniones rígidas, por articulaciones, por bisagras, y el chasis mantendría su misma forma tridimensional lógicamente esto es un ideal mm, teórico nunca se puede lograr al 100% porque hay determinadas partes que no podemos eh, triangular por ejemplo la entrada al habitáculo evidentemente tú necesitas un hueco para que el piloto entre y salga y no puedes poner una barra diagonal porque tienes que atravesar al piloto entonces eh, la rigidez eh, torsional del chasis va a estar en función del eslabón más débil de la cadena. Entonces tendrás que lograr que la entrada del habitáculo no sea más grande de lo necesario para que precisamente esta, esta zona, que previsiblemente puede ser de las más débiles a nivel torsional, no nos estropee la rigidez torsional del conjunto. Esta manera de proceder se utiliza muchísimo en ingeniería. No tienes más que asomarte a la calle y mirar no sé, cualquier eh, torre de alta tensión, si te das cuenta, son unas torres formadas por unos ángulos en forma de L que lo único que hacen es triangular continuamente todas sus bahías, de tal manera que para cualquier deformación tienes que comprimir o extender uno de esos perfiles y no doblarlo. Eso es lo que le aumenta muchísimo la resistencia de las torres eléctricas. Igual que las torres eléctricas se utiliza pues, en andamios, en la lo... arquitectura, en los trus de los escenarios, en... en infinidad de ejemplos. Y, lógicamente, lo vamos a emplear nosotros también en nuestros chasis. ¿Qué podemos emplear para triangular nuestra tu... estructura? Lo más habitual es emplear tubos. Igual que empleamos los tubos para nuestro chasis, pues añadimos unos tubos en, en diagonal. Eh, cabría la posibilidad de utilizar mmm, cables, porque ya hemos dicho que mmm, vamos a deformarlo y vamos a introducir una compresión o una extensión. En el caso de que se introduzca una extensión se pueden utilizar cables que ya sabemos que no aportan ninguna rigidez en compresión, pero sí en extensión. Lógicamente tendríamos que poner en esta bahía dos cables cruzados, cada uno en una dirección, para que uno de ellos trabajase siempre a, a extensión. Por ejemplo, se utilizan los pues unos postes eléctricos altísimos o antenas muy altas se le pone unos cables de acero de refuerzo en vez de añadirle tubos se añade, se añade cables que es técnicamente más sencillo de, de implementar y simplemente funcionan siempre a extensión en vez de a compresión con lo cual por eso ponen tres uno en cada una de las de las direcciones para que para que trabajen siempre a extensión en el caso de los chasis de, de competición hay una solución más habitual que es la de emplear paneles eh, dado que nuestro chasis luego va a llevar una carrocería por encima es habitual que ya que tenemos que poner un panel metálico, de fibra de vidrio, etcétera, encima de ese chasis, eh, no ponerlo de una manera solamente cosmética, solamente aerodinámica, sino incorporarle una función estructural. Si a nosotros, a, nuestro, a nuestra bahía que hemos hecho antes, en vez de ponerle un larguero diagonal, lo que hacemos es le soldamos un panel, imaginemos que esto negro fuese un panel de, de acero, Estaríamos rigidificando nuestro chasis estamos haciendo esa misma función de ese tubo diagonal, lo está realizando un panel que en esta dirección es muy resistente, lógicamente comba en esta dirección, pero en, en el plano digamos eh, a lo largo es muy resistente. Estamos aprovechando una doble función, imaginemos que esto fuese el suelo de nuestro coche, ya que le vamos a poner una chapa de acero para que haga el suelo del coche y para que cuando rasque con el asfalto no se rompa... Pues no la pongamos simplemente atornillada con cuatro tornillitos, fijémosla bien a la estructura del chasis de tal manera que nos triangule toda la parte inferior del chasis y nos aporte ayude a lograr esta rigidez torsional. Esto mismo se puede utilizar digamos, de manera integral con todos los paneles del, del coche.